Hay veces que no sabemos qué decir. Helfen schwierig sein. ce que tu peux dire a un proche qui est en te apetecería que hiciéramos juntos. Por una fecha y lo hacemos. ¿Cuál fue la última vez que te prestaste a ti mismo el cariño y la atención que le prestas a los demás? ¿Cómo estás? No, I mean, really. ¿Cómo se sente? Si había un medio para te sentir mejor, ¿qué sería? Open conversations with the people that matter to us are important. Esa conversa só como algo que você está precisando. No hesite. Estenda a mão. Tiende la mano. Tende la mía. Reach out. Reach out. Reach out.